Hola, hola, Buenos a todos, aquí Somar comentando un día en la taberna y hoy volvemos a Mars. este va a ser nuestro capítulo número 5 estamos aquí, bueno apañando la base, ahora siendo de noche no tenemos energía para nada porque solo tenemos eh, placas solares y no hay eh, los depósitos no aguantan nada, o sea, no conseguimos acumular energía con todo lo que gastamos entonces eso va a ser un problemilla y lo que he pensado es, uy ¿Tú que estás aquí paradito? Vale, pues tráeme lo que sea. Vamos a traernos cositas para acá. Y déjamelo por aquí. Vale. Vale, vamos a acelerar un poquito esto. Entonces vamos a ir movilizando cosas de un lado para otro. Y aquellas que necesiten mantenimiento las vamos a desmantelar. Porque no queremos... Básicamente es... Esta base ya no nos sirve para nada Quiero decir, era la inicial porque teníamos que caer aquí Y ya está, pero todo esto Lo vamos a desmantelar, lo vamos a reventar Uy Ah, vale, ya vienen los drones a recoger todo esto Vale, vale, perfecto Vale Entonces, todo esto lo vamos a desmantelar Nos vamos a llevar las cositas para allá Con los, con los drones de transporte y, y nada, con eso vamos a ir forjando eh, la o sea vamos a traernos materiales que tenemos inútiles aquí a este lado y estando aquí uy esta no está conectada por qué esto cable necesita mantenimiento no lo sé vale ah, claro le falta la conexión vale aquí falta esto es pues, pasto que necesitábamos metales no tenemos metales uy chico tú dónde estás ah vale está ahí vale vale se tiene que traer los metales aquí para que estos puedan trabajarlo. Vale, y lo que haremos será... Seguramente nos traeremos el... De la refinería... Nos traeremos el... El... Oh. Todo el fuel, la, la gasolina... Nos la llevaremos hacia aquí, hacia este lado... Para... Le... Uy. Ahora... Nos la traemos aquí para levantar este cohete y llevarnos este cohete a, a la tierra y luego devolverlo aquí, en una zona más centrada. Por ejemplo aquí que podemos coger esta de de, de cobre, aquí tenemos otro depósito concreto, etc. O sea que podemos aprovechar los recursos, o bueno aquí el agua no porque aquí ya estamos sacando bastante agua y nos costará que se, que se recupere. Y nos falta ya mucho metal, nos falta mucho, mucho metal. Ay, el RZ Explorer hace falta repararlo. Uf. Es que es el problema porque no puedo traerme. Si desmantelo este ju. Esto lo puedo desmantelar. Sí, pero no me va a dar otro y no puedo construirlo. Si no me equivoco, era por aquí. El drone hug no lo puedo. Es que es ton malo, ton malo. Vale, pues nada, eso tendremos que ver a ver cómo gestionamos eso. Vale. Nada, es que nos queda hacer tiempo y, y llevar las cosas de un sitio a otro. Sí, no tenemos otra opción. Vamos a acelerar un poquito el tiempo Ahora vamos más rápido y esto se está trayendo Todo el concreto para allá Pero hay otros recursos por aquí bueno, Vamos a decirle Ahora cuando descargue Le diremos que se traiga metal Y ya está Porque lo necesitamos A ver, el otro champion ¿Dónde está? Scan. Vale, simplemente, o sea, se, está, se lo está dejando aquí. Vale, vale. Carga recursos de por aquí. Vale, eh, tráetelo todo, pero déjalo aquí. Vale, y con eso ya mejor. Porque nos está faltando el metal aquí en esta zona. Vale, vale, vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Lo que pasa es que es eso, ¿eh? No sé si vamos a tener... porque esto no carga? Claro, y consume un montón. Y estos no llegan a cargar lo que de verdad necesitamos, ¿eh? O sea, aquí hace falta ponerse a producir una cantidad de energía brutal. Brutal. Porque estas, como las generamos? Partes de maquinaria. Producción cero. Polímeros. ¿Ves? Gasolina sí que... O sea, lo que es el, el combustible sí que lo producimos. ¡Oh, lo lo, lo, lo tú! Mini mira, mira, mira cómo se ponen ahí a recoger el, el metal para reparar las cosas y distribuirlo por todos lados. Dios, qué cambio. hasta parado. ¿Por qué? No, recoge. ¿No hay más cosas que recoger por aquí? Aquí sí, aquí sí. Vale, todo y te lo vuelves a traer aquí. Vale, estupendo. Vale, vale, ya vamos, ya vamos funcionando, ya vamos funcionando. ¿Ves? Es que se apaga esto y perdemos toda la energía, tú. ¿Vamos a poder poner más paneles solares? Sí. Va, esta zona es que la vamos a llenar. Ah, vale, autoguardado, digo, what... No, es porque no se hace falta, ¿eh? Oh. Pero ¿está recargado? Oh. Es que este no lo quiero recargar. Automode. Send an Expedition. No, y esto es para destrozarlo. Wow. No quiero desplegar este cohete, podemos. ¿Tú dónde estás, chico? ¿Tú estás conduciendo? Están desmanteladas Vale Y claro, si me llevo este Para la tierra No sé cuánto vamos a Tardar en volver a tenerlo activo Y eso va a ser un problemón Vale, lo que sí que está claro es que Necesitamos gente Vale, para, para Dentro del Doom ya tenemos El de este Sector scanned el Space Bar nos hace falta. Esto es indispensable. Vale. Vamos a ir poniendo esto. Y ahora cuando lo construy... Cuando ya esté esto construido. Mandamos el cohete hasta la Tierra. Y ya está. ¿Cuántos drones tiene esto? Tres. Solo tres. Son poquitos, eh. Pero bueno, ahora lo mandaremos. Esto lo podemos construir. Claro, y ahora es a ver qué tarda en consumirse todo. qué va, tendrá un poquito de producción y ahora... boom, Ah, no, se aguanta, ¿eh? No, y ahora no debería tardar en morir. Vale, vamos a poner otro depósito... Exacto. Vamos a poner otro depósito de... De electricidad... Vale, aquí está bien. Sí, aquí está bien. Vamos a poner un par, un par, un par, un par, un par. Aquí cabe. Bueno, aquí mejor. Vale. Vamos a construirlos todos y a la vez de noche que, que trabajemos en ello. Pero vamos, nos hace falta. Nos hace falta, falta. Ok, nada. Cuando tengamos ahora esos depósitos... Esto que está listo, nos falta gente. Vamos a mandarlo para la tierra. Y cuando lo mandemos para la tierra, que nos devuelvan algo de provecho. Vale, hay que cargar energía, pues está claro. Vale, ok. Lo manda. Uy, ¿este llega? No lo sé. Vale, pues a la tierra que vas, chato. Mm, vale. ¡Ojo! Vale, y ahora todo esto se ha quedado sin drones que lo trabajen. La pregunta es, ¿aquí necesitamos drones trabajando? No, ok, vamos a movernos aquí. Vale, recoge los dronecillos y se los lleva para allá. El agua no hace falta llevarla a ningún lado. Entiendo, o sea, esto sigue produciendo, lo único que me preocupa a lo mejor es el fuel, que lo vamos a ir acumulando, pero bueno, hasta que tengamos tiempo es de sobra. Necesita que trabajen para la energía. Ah, no. Que se han quedado jodidos por la salida del misil. Dios, vale. Vale, o sea, 29%. Uy, voy, voy, voy, voy. Vale, un poquito más para acá. Vale, voy a plantar un solo depósito de... Solo depósito de... Vale, de concreto. Aquí que lo vamos a dejar. Vale, y, y vamos a ir metiendo ahí las cositas. ¿No tenemos metal para construir esto? Ah, nos falta polímero. Es que hasta que no tengamos la tecnología... Y aquí no puede faltar electricidad, tío. Es que este este cohete, cuando nos lo traigamos de vuelta, vamos a necesitar traer polímeros, pero vamos. Eh, este, ¿por qué? ¿Tú qué, ¿por qué estás parado, chico? Vale, vente para acá. Y me vas a traer todo el metal posible para... Es que estos también están aquí sin metal. ¿Dónde? ¿En qué zonas hay metales? Que vea yo por aquí. ah oh, vale, perfecto. Eh, tráeme lo que sea y me lo traes. Aquí, aquí está bien. Vale, ok, está conduciendo, está conduciendo. Va, vamos bien, vamos bien. A ver el mapa. Está, Ah, vale, sí que tenemos los escaneos ahí pendientes. Uy, perdón. Tendríamos que ir a recuperar nuestro RC explorador que está ahí parado. Pero ahora mismo hasta que no tengamos el... el cohete por aquí. Vale, nosotros tenemos una plataforma de... Está aquí, este. Vale, y deberíamos ponerlo aquí. Esto sería maravilloso porque es la zona en la que van a trabajar nuestros drones, al fin y al cabo. Vamos a darle un poquito de espacio y lo tiramos más hacia el sur, un poquito. Vale, aquí está bien. Y esto, como al fin y al cabo solo gasta concreto, que tenemos de sobra, pues tampoco me preocupa. Uf, requiere mantenimiento y no tenemos metal. Este está trabajando. Vale, vale, vale. Vale, vale perfecto. aquí Pues aquí ya tenemos zona de... Venga, ¿cómo está ese cohete? ¿Eh? Oh, vale. Ok, vamos a pedirlo. Un cargo rocket, un passenger rocket. Hombre, con un passenger... No tenemos polímeros, pero sacamos un montón de... No, vamos a hacer uno de pasajeros. Vale, y esto es la locura máxima, o sea, toda la gente tiene eh, como especializaciones. Entonces, dependiendo de lo que te interese, vas a tener que filtrar y recoger literalmente lo que quieres. Aquí, es lo, esto es lo que tenemos, wow, wow, wow, vale. Ingeniero, sin especializador, botánico. Eh, no hay más geólogos. No hay geólogos. Filtrar. Especialización, sí. Geólogos, aquí. Apply. Hola, pero los nueve tampoco, tú. Eh, vamos a limpiar, ¿no? Algún... Geólogo... Geólogo... Vale, es que con... La mitad de geólogos... A lo mejor vamos bien... Buah, y hay tropecientas nacionalidades, ¿eh? Uf, turista no... Turista no... Ingeniero... Uh. Vale Ah, porque estos son los que estamos metiendo a dedo Vale Uy, nos hemos quitado un montón de geólogos Oficial, científico, ingeniero Oficial, no tenemos ninguno, vamos a meter uno Un médico, médico no hay Vale, pues un médico está bien Geólogo Vale uh, Otro geólogo Vale, ya llevamos 11 de 12 Y vamos a coger ahora, ¿qué podemos coger? ¿Un, otro científico, científico solo tenemos uno Vale, pues vamos a coger otro científico Alemán Vale, ok Vale, pues así nos lo vamos a quedar Me parece correcto Vamos a lanzar el cohete Ah, bueno, entiendo que nosotros indicaremos dónde queremos que aparque el cohete. Vale. Entiendo, entiendo. Claro, y este no nos trae drones. Vale, pues a lo mejor es el momento a cómo se anota el sol, ¿eh? Nos falta muchísimo metal. Uy, ¿por qué no lo reparan, tú? Ah, porque hace falta los polímeros. Y aquí entiendo que igual hay piezas de, de máquinas y... Uf, vale. Estamos... Es que nos falta nada para este. Luego esta no tardaremos tanto. 10 soles. Es un montón. La podemos parar. Es que no sé si la podemos parar, porque es que esta nos hace falta ya. Hay que y hay que tirar por la de ingeniería, pero vamos. Vale. Oh, me traes metal bien. Vale. vale vale, ahora cuando sea de noche que más o menos la producción de todo para porque no tenemos energía iremos a reparar nuestro explorer y con eso lo gestionaremos ah, puedo sacar otro dron? Es que... Uf, uf, la falta de material se nota muchísimo Vale Uf, uf, uf, uf, uf, uf. Esa tormenta de arena me va a re... Uh, menos mal Vale Vámonos Si no estamos haciendo nada, nos vamos Espérate, empaca todo Vale, nos vamos ¿Dónde está mi explorer? Estaba por aquí ¿No? Aquí está. Vale. Uy, he clicado demasiado. <risa> vale. Oh. Así que he confundido el Commander con el... Con el otro y digo, no puede ser. Otra vez, yo clicando demasiado. Qué novedad. Vale. Reparad. Eso es, muy bien chicos Vale, ¿dónde vamos a traer esto? Sin duda Aquí Vale Vale, suban Eso es Venga, y nos vamos para allá Vale, ya tengo a la gentecilla ¿Dónde ibas tú a explorar? Vale, aquí. Vale. ¿La gente ha bajado? Vale, sí. Ok, y esto está funcionando ya. Vale, vamos a sacar aquí fuera. Si no me equivoco. Vale, ok. El Research Lab me parece correcto. Ah, vamos a aprovechar las... Cuadrículas de trabajo. ¿Cómo saco.? Uepa. uy, uy, uy, uy, uy. uy, uy. Vale. Los 10 siguientes soles estarán llenos de dificultades, pero sobre todo de grandes promesas y oportunidades. El inicio de la, la civilización humana. Vale, o sea, hasta que no. Verifiquemos que se puede vivir aquí, no... No vendrán más colonos. Vale, y eh, si conseguimos hacer que se pueda vivir. oh. Vale, eh, la investigación está bien. No, no, no, no. no, no. ¿Dónde está? No vale oh. Ah, ya hemos completado esto Oh, perfecto ¿Aquí qué tenemos? Oh, esto es una maravilla Espérate, vamos a analizar el resto oh, Este está muy bien ¿eh? Vale, vamos a sacar este Vamos a encolar ese, que le queda un poquito Vale, vamos a aumentar la producción de oxígeno Así de gratis este está muy bien para nosotros eh. vale, y vamos a meter este porque queremos que los geólogos trabajen, a ver, tenemos entonces eh, no, necesitamos las granjas hidropónicas estas son pero no tenemos polímeros Y eso está muy feo Vale Dios Energía Hace falta mucha más energía Vale Y se ha notado, eh Vale para, lo he guardado. Venga, venga, venga, venga a trabajar todo el mundo. Necesito. Ah, bueno, no, ya lo hemos sacado. Ya lo hemos sacado, ya lo hemos sacado. Para empezar a trabajar con polímeros, ¿no? Sí, la factoría de polímeros. Perfecto, me encanta. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Uh... ...esto hay que meterlo aquí. ¡Uy, fua! deshidratación. Pero ahora ya sí, ¿no? ¡Ah, no, no, no, no! Que se me deshidratan, tú. Porque tengo que meter todo esto... ...todo esto está en mantenimiento. Vale. Aquí no puedo asociar drones... Drones cero. Buah, vale. Ahora haré el traspaso. Venga, repara todo. Porque si no voy a ir aquí. Voy a estar aquí bailando. Vale, ¿qué más vamos a... A ver si podemos sacar... Uy, ¿esto es algún recurso que pueda yo...? No, creo que no. Vale, aquí lo tengo todo. Tráeme lo que sea. Y me lo dejas aquí. Vale, ya está todo trabajando. Vale, perfecto. Ok. Ahora... Una vez... Bueno, vamos a darles un tiempo prudencial para que estén ahí cargando. Vale, y vamos a meter la fábrica de polímeros aquí. Vale, que este lo único que necesita es... Eh, o oh, partes de máquina tenemos. Vale, vale, vale. ¡Guay! Con esto ya empezaremos a rodar. Vale, perfecto. Ok, ya está todo recogido. Vale, nos vamos. Venidse para acá. Uy, ya no nos quedan sectores, vale pues nada vamos a ir revisando por orden, venga y con esto ah no puedo encolar más, vale venga, construirme la fábrica de polímeros, que venga la gente aquí a construir dos de 5 2 de 10, partes de máquina vale, perfecto perfecto la electricidad tío, pero hasta que no tenga polímeros no vamos a poder sacar electricidad correctamente All Dios! vale, no tenemos comida ni mierda, necesita agua. Ah, vale, pues nada, vamos a tender las tuberías hasta aquí. ¡Oh! ¡Dios! El meteorito, vale, creo que no nos ha. Eso fue, eso fue. Hipotermia. Venga, vale, ok, volvemos a tener. Solete. Aquí, ¿qué ocurre? Oh, y me tengo que traer. Vale. ¡No! Lo ha pillado la tormenta. A ver, tú, escaneame esto Vale Nos vamos Con el dron Vamos a coger un par de aquí Vale, los vamos a asignar aquí Y aquí ahora tenemos menos 5 de 8 Vale, tú quédate aquí Vosotros dos quedaos aquí Vale, y ¿cuántos tenemos ahora? Uno, vale, empácatelo Vale, y vamos a reparar rápidamente. ¡Ay, no! ¡Guau! Uh. Wow. Vale. Me, nos vamos a quedar con los metales ricos. ¿Esto sigue esperando? Uy, ¿por qué? Ah, va ah, vale. No, no, no, no. Vale, aquí. Vale, despliega. Y que reparen los drones. Venga, eso es. Es que tenemos un problemón con la de la energía, ¿eh? Hemos empezado a producir polímeros. No porque nos falta fuel. Vale, ok Vale, tú vuelve a hacer tu ruta Tráemelo todo aquí Vale, y ahora me traigo el transporte Vale Y el transporte me lo traes aquí Vale, este está... Y este no hace más que traerse cosas de allá para acá Vale, espérate Porque en concreto tenemos mucho Ahora, vamos a hacer una ruta Y vamos a coger aquí Y me vas a traer Fuel aquí Ya me, ya me traes fuel No, no, no No me ha entendido Vale, me recoges de aquí Fuel, sí Y me lo traes aquí Ah, me vienes a traer piedras aquí Este depósito Vale, ok Lo has vaciado todo y ya está New Tech a bolso. ¿Qué vamos a tener? Uy, bo. Uf, que se mueva más rápido. Es una pasada, ¿eh? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, este es maravilloso. Lo necesitamos. A ver, con esto que tenemos... Que tengan... Uh. De fuera del Doom. Vale, son 1500 Vamos a meter este porque al fin y al cabo Lo necesitamos porque estamos muy necesitados De de, que, de poder construir bien Uf, este está muy bien también ¿eh? Vale, y luego pondremos Vamos a poner este Por utilizar eh, Otra cosa Porque ya vamos a poder empezar a sacar turbinas Entonces, con eso Yo creo que lo podremos mover bien Vale, ahora lo que necesito Sobre todo es que la fábrica de polímeros Empiece a producir Uno, o sea, producimos un polímero Por... Vale, vamos a cargar A ver si podemos meter gente a producir más Uf. Eh... Vamos a ponerle prioridad alta. Y por eso es que necesitamos que venga gente aquí. Uf, vale. Ok, rebúscame más. Vale, aquí está bien. El commander está parado. ¿Por qué razón? Que traiga lo que sea metales aquí, no es que metales de ahí no vamos a sacar, vale, okay, que nos falta. Es que no sé cómo puedo hacer. Vale, ok. Aquí hay dos personitas. ¿Y en qué está trabajando la gente? Hay gente que no está trabajando, ¿eh? Que está aquí de cháchara. Médico, ser ingeniero. Venga, trabaja aquí. ¡Uy! Research complete. Vale, sin restricciones. Vale. Uy, un mensaje nuevo. It's What? Enséñamelo. Oh. Vale, o sea, no les ha molado venir a... ¡Dios! Vale, o sea, tiene, literalmente tienen nostalgia de la tierra y no quieren trabajar aquí. Eso es súper duro para nosotros y no nos vale para nada. Enfermería. Vale, sin duda nos hace falta. Vale, vamos a plantarlo aquí y vamos a, ver si, vamos a ver si podemos manejar esto, vale, bueno pues de momento lo vamos a dejar por aquí, vamos a darle a la pausa y ya continuaremos más adelante, de momento ya tenemos a la gente aquí en, la, en Marte, nuestra, en nuestra pequeña colonia y estamos empezando ya con la tecnología a más o menos saber lo que queremos y, y empezando a mover las cositas nos falta comida, es obvio porque hay que construir esto de aquí que no tenemos polímeros, hay que hacer que la gente trabaje con los polímeros, vale, ya estamos en ello, perfecto, entonces poquito a poquito o sea, hay que gastar los polímeros donde toca y aquí es un sitio importante donde gastar polímeros vamos a ponerle prioridad alta y a estos vamos a bajarle la prioridad Vale, ok, pues vale, lo vamos a dejar por aquí. Y recordad lo de siempre. Espero que os haya gustado. Y seguidnos en Twitter, ¿vale? A los dos, tanto que como a mí, que van a estar los dos en de la descripción. También, eh, seguidnos en Twitch. Hacemos streaming normalmente todos los miércoles, sobre las 7, 7 y media. Estamos a abrir directo. Estamos ahí charlando un ratito con vosotros. Y en caso de que no, solemos avisar por Twitter o al menos decimos algo. También, suscribiros a este canal de YouTube